iba a decir que, sí, que en Twitch, Twitch volvió vol vol vol vol vol vol vol a verse la señal pero no parece que parece que no y en... se ha cortado se ha cortado la transmisión ¿eh? sí Ostras, tío, bueno pues desastre, bueno la verdad es que faltan Twitch, siete y minutos ¿Y por, qué la, y ¿por qué no la coge en Twitch? Porque... Es que yo estoy viendo aquí ahora en YouTube con conexión a ver Ah, yo estoy retransmitiendo, pero.. O sea, o sea se quiero decir desde el de, de, de, de, de, de overlife, pero. Joder. Ah, Twitch parece que no lo engancho. Se ve que has tenido. Bueno, no sé si has sido. Pero un... tú también te has caído, ¿no? No, yo es que estoy desde de, de el stream, en verdad. <risas> bueno, parece que, que en Twitch se recupera la señal, pero va, va fatal, eh. No sé si tengo ya algún problema de conexión o algo. Yo a mí en, en YouTube me eh, sale que.. Vale, ah, está, está teniendo un problema de, de conexión. Bueno, pues si quieres lo dejamos ya la retransmisión. Bueno, falta seis minutos. Pa, ya damos los resultados por Discord y. Pff. Bueno, no. A ver, problema. Mira, siete personas en Twitch. Se ve que en Twitch sí está yendo. Pero va ah, como la veo Bueno, sí, sí, da sí, igual, que, va problemas técnicos ahí. El caso es que yo ahora mismo, o sea, quiero decir, el lag debe ser, de, la, el lag debe ser de internet, porque yo, digamos que, que yo estoy viendo el resumen y no. Yo estoy viendo el bitrate y, y está en 4500, antes lo he visto, ahora en 5000. O sea, tú normalmente retransmites en 7000, creo, o 7, algo 000? así. Idea, que... es posible posible, sí. Ahora está retransmitiendo más bajo, no sé pero bueno de momento eh, en twitch bueno parece que ver, twitch chicos. es que va y viene la señora. en twitch siento, si, si estés en twitch escuchando todo este desastre vale bueno mira francisco bullón nos dice en twitch va a salto fran eh, huerta dice pero se puede ver más o menos eh, leandro cairón en twitch nos comenta buena remontada de gabi en twitch se ve que no se ha perdido con ese bueno pues de lujo Chicos, eh, los que tengáis problemas en YouTube, pasaros a Twitch. Y. Nada, es que a ti te ha echado el servidor, ¿no? Enrique. Sí, sí, a mí me, me, me ha echado y, y a la vuelta pues va con este lag. Me va con este lag y no no, no. no sé, pero bueno, parece que ya se ha estabilizado en Twitch, ¿no? He puesto un poco en el, he puesto el enlace de a Twitch en. En el canal de youtube para ver si la gente se, se puede pasar aquí vemos que poco a poco va ya tenemos 8 8 espectadores 9 bueno poquito a poco nada disculpad los problemas técnicos no sé que, que, si es que tengo un problema con mi conexión y esto. bueno vamos a terminar la conexión que sea en twitch y y bueno pues nada y Luis de Gómez que ahora está en primera posición Simo mil segundo Bueno, sí. wow, yo me quedo con eso ¿eh? porque Mario Berco ha pasado a tercera posición como decíamos este grupo de cuatro no sabíamos en qué posiciones iba a quedar porque ya os digo que Simo mil estaba el cuarto y seguramente gane la carrera a menos de un segundo de Luis bueno. de Gómez no se lo va a poner nada fácil Luis de Gómez, pero yo sí, creo sí. que si De todos quedan quedan tres minutos cuatro. Todavía eh, cuatro minutos sí. Eh, quiero decir Luis que son de dos vueltas, chévere. eh. Veremos a ver esos Chevrolet, ese Chevrolet y ese BMW en, en las rectas, a ver quién tiene más rebufo, quién tiene más velocidad de punta. Uh -huh. Pues sí, pero vamos, yo estoy empezando a pensar que que Luis tiene posibilidades reales de, de, de ganar. No, pero... no sé, lo veo, bueno, lo veo, lo veo. El server, el server no se ha caído ningún piloto no sé que bueno pues. el que Server que no haya sido bueno. así. Me alegro que haya sido así. Pero bueno, eh, al final esto, lo más importante son los pilotos. La transmisión, nos no gusta hacerla lo más perfecta posible, pero al final. Eh, lo importante son los pilotos y que no sufran ningún problema técnico, ni los servidores, ni la conexión, ni nada. Y bueno, vemos que aún se mantienen 23 en pista, porque vemos que el Fran Reaza ha tenido que retirarse también, una pena. Y bueno, vamos vamos a acompañar a estas últimas vueltas a, a Luis y a, a Simón, a Edu, que vemos que mantiene un poco la, las distancias. Eh, Simón no sabemos cómo habrá, irá el tema de neumáticos, el tema de desgaste, pero puede ser clave ¿no? para, para aguantar los envites de, de Edu. Vemos también que por detrás están sigue en su particular lucha Mario Vescos que está defendiendo la tercera posición con, con el portugués Hugo Alexander, con estos dos, sea el león eh, negros y rojos, seguidos de quinta posición por, por el uruguayo marcelo giordano y a continuación aquí tenemos a William Berera con el Chevrolet Cruz, el Gabriel Volteo por todo séptimo y Alejandro Tomeno con el BMW eh, P8, Manuel Alves el noveno, décimo Manuel Álvarez con el lada, Sergio Lunes un décimo, Carlos Barros 12, Chefo Durán P13 eh, José de Ana ha caído a la P15, adelantado por García de Dorta. Fernando Meneses 16, 17, Luis de Sousa, Geto Petronas 18, Fábregat, sebas eh, p 19, Aitor Iglesias ha ascendido hasta la P 20, Ignacio Negro que ahí aguanta, acaba se ha adelantado por, por Aitor Iglesias y cierra eh, Alberto Vicente. Acaban de. Uy, no bueno, termino. un Fernando Menace, Menace que que acaba de superar a, a Ortega, Diana Ortega, sí. José Diana, sí. Eh, intercambiándose las posiciones eh, estamos viendo bastantes abandonos en esta segunda manga de la de la ronda 2 eh, recordad que son 30 minutos y el decaste de neumáticos al final eh, pasa factura ¿no? eh, estamos viendo como no piloto que a lo mejor no tienen tanto ritmo como ignacio negro va a obtener bastantes puntos Sí. Debido a la regularidad y al saber la, la consistencia, dar en pista, claro, al para los pilotos que no somos sí, tan sí, rápidos, pues es lo que queremos. No también desde la organización, el piloto no tan rápido. Y debido a esa constancia, a ese entreno y a eso a ese setup que intenta no gastar tanta goma, uh -huh. eh, sí. que entre el factor bueno, estratégico eh... Eh, quedan 20 segundos. Está Simón ya enseñándole el morro a, a Luis. Bueno, lo tiene pegado, pegado. Está, vamos a ver en la siguiente curva si es capaz de Simón de, de lanzarle un ataque. Pero bueno, está a una décima. Y bueno, esta es la última, las últimas curvas, la última oportunidad para, para Simón. Le cierra muy bien Luis, muy defensivo. El interior no le ha dejado hueco. Pero ha perdido algo de tiempo. Ahora tiene el interior. Edu, no me lo puedo creer. Edu le aguanta la posición, pero bueno ha dejado pasar, no sé si la ha dejado pasar a Luis, me parece tal y bueno pues pues sí, al quizá final, por ese pe pequeño toque yo creo que en, vamos eh, final... conociendo a Edu eh, no, no hace ni falta porque un piloto sí. muy respetuoso ya lo hemos visto que que con el más mínimo toque le deja pasar y, sí, sí, y enhorabuena sí, sí, por Edu, enhorabuena por Luis de Gómez. Luis de Gómez que bueno que ha hecho también una remontada muy muy, muy impresionante, ¿no? Que salía desde sí, sí, sí, esa pared sí, invertida, salía desde atrás y ha ido remontando y bueno, demostrando su, su habilidad, ¿no? con, con estos coches que se que le dan también. Y bueno, eh, repasamos un poquito, pues eso, Luis de Gómez. Simón Amil, y Hugo Andes serían este, el podio. Mario Vescoz cuarto, Marcelo Jordano quinto, Julio sexto, el séptimo eh, Gabriel porto eh, Manuel Alves octavo, noveno Tomeno. Manuel Álvarez con el lada décimo. Sergio Núñez y Carlos Barros 11 y 12. García Dorta se ha hasta la 13 posición. Décimo cuarta para Meneses, seguido Luis Sousa, que toca tronas P16, Seba fábrica 17. 18 para para Hector Iglesias. Vemos que todavía siguen llegando pilotos. Acaba de pasar Héctor eh, Iglesias. José de Ana que lo vemos ahí en, en, con el con el Lada parece que atascado. en. Intentando salir de de la puzolana. Está teniendo problemas, sí. ¿eh? Ahí lo vemos. Sí, sí, sí. Ahí ponemos la, la cámara subjetiva, o sea que no, que no ha llegado. Y bueno, pues al final P19 para, para José Diana, con ese problema que ha tenido. Y cerraría en P20 Ignacio Negro con su equipo Blue Flag, eh, Pilots Union with Morgan Freeman, de, paseando a Mint muy, muy cachondo eh. el amigo Ignacio, como siempre. Y nada, pues, pues hasta aquí la, la retransmisión. Sentimos los problemas técnicos y el, y el retraso, que bueno, nos, nos hemos perdido por ese motivo la... La cual y, uh, y nada, eh, os esperamos en la, en la siguiente cita. Que es, eh, vamos a poner el calendario: que es ya en, en Hungría, eh, wow. que será la ronda wow. 3. Luego yo sé que tú eres verdad. muy fan, a mí personalmente es un circuito que no me apasiona en ninguna categoría. a a mí, eslovaquia, un carro y es que son sí. vamos, en tracción delantera no puede faltar eso, de verdad sí, es sí, que sí, me sí. parece brutal. O sea. Pues eso, entonces la semana que viene nos vamos a Hungría y por comentar ya el calendario, la después la siguiente cita es en en Moscú. Eh, Moscú Raceway, la versión full, después nos iremos a la versión intermedia, la que es la UTCC de Shanghai y el cierre, bueno, pues un, un circuito mítico que siempre suele ser muy especial, que es el, el circuito urbano de, de Macao. Macao, que realmente en pocos campeonatos hemos terminado en Macao y en pocos campeonatos hemos metido en Macao debido a, poco, a, a, muy a muy lo conflictivo poco. que puede llegar a ser. Muy poco. Hay, Pero yo creo poco, que sí, va a sí. ser espectacular esa, sí, esa sí, ronda sí. final en Macao. Sí, sí, aparte sí. Que, que, que forma parte del calendario oficial de, de, de, sí, sí, de no, Turismo sí, sí. y, y estaba ahí sí, por, sí, el derecho, te, te, te por derecho cierra, propio. Cierra ahí, el calendario. Sí, sí, cierra ahí el calendario. Pues nada, en principio, si, si te parece, nos despedimos. Ya si la semana que sí, viene... Nada, nada, saludar a todos los que se hayan pasado por la sí. retransmisión. Eh, lo que bien decía Enrique, lamenta... lamentamos los problemas técnicos que intentaremos solucionar. Y muchas gracias a toda la participación que estamos teniendo en todos sí, nuestros campeonatos. Enhorabuena a los podios de las carreras. Enhorabuena sí. a todos los participantes de la carrera de hoy que han intentado terminar. Y sí. nada, y nos vemos la próxima. Nada, hasta la semana que viene.